Estamos en Lots. ¿Vos ¿Qué que salió querés? en la frente? O Sabemos que se arruinar la carrera, ¿no? ¿Pero qué te salió en la frente? Sí, me salió un grano. Hace una semana que lo tengo. ¿Y qué está pasando ahí? Y tuvimos un pequeño percance. A veces pasan estas cosas. Ahí va. ¿Estás? Sí. Lots, allá vamos. Bueno, vamos a ver si el público responde a un grito de backstage. No te han ignorado. ¡Vaya! ¡Woo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Están ahí. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! recorriendo Viena. City tour by Martina ¿En wow. sí, sí, sí. ¿Qué se Estás a marear. ¡Woo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Estamos en Viena. Hoy es bastante temprano. ¿Por qué? Porque tenemos dos shows acá sería una locura, realmente sin las personas que hoy les vamos a mostrar sería imposible hacer esto, son todos los técnicos, Rafa que es el stage, o sea, es el que coordina absolutamente todo, la gente de sonido, bueno, absolutamente todos los que hacen posible de verdad eh, que el escenario pueda estar y que nosotros podemos estar arriba del escenario básicamente. La respuesta, sé en el, mi video anterior que, que era lo que los bailarines hacían y es que tienen que como reordenar cada vez que llegan a un diferente estadio o escenario. En Great Escape hay como unos efectos especiales porque dependen del humo que sale, que eso no, no, les puede, no te puede dar ni en la cara ni en nada porque te lastima. Entonces ellos tienen que reordenarse cada vez que llegan al escenario. Esta está un poco más difícil, así que hay unos que la respondieron bien y otros que... Vale. Más o menos. La nueva pregunta es... Ya se me ocurrió. Que Vanessa y Alba, bueno, ellas son como... Muy tímidas, ¿no? O sea, se hacen notar como muy tímidas en frente de la cámara, pero en realidad son, y ustedes me tienen que responder, en realidad, que son? Bueno, amigos, ahora estamos por llegar al estadio, así que les vamos a seguir mostrando un poquitito más. Los quiero. Me llamo Rafa Molina y soy de este chivalas de la gira. Hoy tenemos un día un poco especial, eh, tenemos dos shows que, que realizar, entonces nos exige hoy empezar mucho más temprano de lo habitual. Pues son las 3 menos 5 de la mañana y llegué aquí a las 2. Vamos en ritmo y como debería de ser. Como debería ser. ¡Mua! Soundcheck, soundcheck. ¡Mua! Soundcheck, chequeamos básicamente que todo esté eh, correcto. No podemos subirnos al escenario sin haber probado a primero sonido, ¿no Juanjo? Yo les tengo que visitar a Juanjo. Esto es lo mejor que me pasó a mí en mucho no, tiempo. No, no. Juanjo, él ha sido el espectáculo de las luces que ustedes ven. Todo, todo, absolutamente todo. La decoración. Para ella. Juanjo. Para ella. Juanjo. Para ella veo a una chica muy, muy emocionada en el público, así que la fuimos la a, buscar a buscar para hacerla pasar y que conozca a ti. Viena, allá vamos. <risa> Sin sin increíble, sin palabras. sin palabras no no no